Tandas, tandas, tandas Tandas, tandas, tandas Los extraño poco en mi rincón naranja No los invito y siempre vuelven a cruzar la franja Acá encerrado en casa cerrando las jornadas Eso no importa siempre están y me descansan Convencido de que hacerles lugar es necesario Siento si vienen a visitar lo contrario Borro el pestillo, apago todo y leo el diario Pongo la alarma y un saumerio, arranca el tedio Tengo secos los mocos, una guardita blanca Y me repito que están ciegos pero adentro mandan Y aunque pregunten por qué pongo alcohol sin vendas Guardo la calma y sirvo tandas, tandas, tandas no los invito y siempre vuelven entre cada tanda caras como escudos, sus palabras entre viento, y yo pensando si a lo que digo lo siento, no les importa mucho si estoy en pilo atento, si me tienen adormecido y no contento, ustedes están igual a mi memoria todos parecidos, Sé que si los olvido acá encarnados quedanse marginales pero repetidos los monté, por la fuerza en la espalda y tengo vértigo, que al final las cicatrices son estrellas Y mis raíces mil preguntas mal selladas Ya no me salvo ni con él ni por ella Me baja el sueño al final del día Y mi silencio me habla Solo en mi patio sustos Entre la copa y la sed Psicotrapado con mi sombra Y los fantasmas de ayer No sé qué hacer No disfruto y no quiero correr Voy diminuto a congelarme Con las gotas sobre el césped Solo en mi patio sustos Entre copa y sed Psicotrapado con mi sombra Y no quiero Quiero correr, no sé qué hacer, no disfruto con los fantasmas de ayer Voy diminuto a congelarme con las gotas sobre el césped Solo en mi patio sustos con mis fantasmas de ayer Sigo atrapado con mi sombra entre la copa y la sed No sé qué hacer, no disfruto y ya no vuelo el césped Voy diminuto a congelarme por dejar de correr Y sirvo tandas, tandas, tandas Tandas, tandas, tandas Dejar de correr Tandas, tandas, tandas Necesito dormir También tú No, no yo no Los fantasmas están ahí Duerme Reminiscencias de brotes duros De risas por desprecio Cúmulos de tiempos más lentos que oscuros Pleito y consenso, con eso me postré Regalándome a lo póstumo, sabiéndome me resto Ponerme en los zapatos del monstruo Obstruyendo la luz que pinta desde el cielo Rostro, monstruo, débil, frágil Fango en mi síndrome, fácil onza para los yomes Que cazan sin comer la presa y la dejan rosa Carne temblorosa y tensa con soñoso sin empresa por inercia Y pese a todo sigo mi curso sin denunciar Puse mi firma en un papel nupcial junto a un demonio Por dos pesos con cincuenta una noche de abril Por quererme abrir caminos sin contar la junta Ahora rumeo y voy rastreando pistas También tragando postas Me pega una fusta invisible que pregunta cuánto más fango atrás por cargar sin cortar Llantos pasados, destratos Rutas, contratos, tumbas, platos rotos, pagados por desviar mi ruta. Pucha, que mal, rancia, huele esta peste. Pucha, cruzar la sal y que contesten lluvias, pero aunque cueste la calma, hay que duchar algún día. Si más agreste el terreno, más la chicharra gobia. Pucha, que mal, rancia, huele esta peste. Cruzar la sal y que contesten lluvias, pero aunque cueste la calma, hay que duchar algún día. Agrestes terrenos, la chicharra gobia. Pucha, quemar esta mochila está difícil. Entre el chaparrón, será prueba de rayos que impactan entre el montón. Me siguen centellas, me extrañan bichos. Ya no me queda claro si es gualicho. Bendición, todo dicho. Se trata de un don, mi amicho. A mí chorearme un pucho sin tornillos es un montón. Hay pecho y estimo falta mucho para enterrarme mientras cuece el arsenal del bus. La fama, mal